¿Tienes una inmobiliaria? Seguro que te interesa ser reconocido y atraer a nuevos clientes. Pero no cualquier cliente, sino personas que se encuentran en tu barrio o en lugares de alrededor, donde piensas que tienes oportunidad de captar clientes. Si tienes una franquicia de agencias inmobiliarias, entonces sí que te puede interesar atraer a clientes de todo el país. Para ello, te proponemos una nueva estrategia. Puedes anunciarte en las webs que suelen visitar tus clientes potenciales de forma sencilla, precisa y económica. Por ejemplo, en esta página web de tu sector aparecen banners como este o este, que van a ser mostrados a personas que buscan alquilar, vender o comprar una vivienda, es decir, a tu público objetivo. Para salir aquí solo tienes que entrar en unidad.com y registrarte con tu correo. Así de sencillo. En primer lugar, haz clic en Nueva campaña. Debes indicar un nombre de la campaña, la fecha de comienzo, la cantidad máxima que te quieres gastar al día, por ejemplo. 10 euros. Y finalmente, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por impresión? Pero, ¿sabes lo que es una impresión? Es cada vez que alguien entra en una página y se encuentra un banner, como este que vemos aquí. Por ejemplo, habrá generado una impresión. El precio que marcas aquí lo pagarías por mil impresiones. Es decir, estás pagando 0,001 euro por impresión, menos de un céntimo. Vamos al siguiente paso. En este apartado debes marcar el lugar donde quieres que salgan tus anuncios. Tienes muchas opciones. Puedes elegir el país entero, varias ciudades, como por ejemplo Madrid, o incluso un código postal específico. Como ejemplo, vamos a seleccionar un código postal de Madrid, ya que te interesa captar clientes que vivan cerca de ti. Clicamos aquí para segmentar exclusivamente por códigos postales. Ahora puedes elegir todos los medios en los que quieres aparecer. Si solo hemos elegido un código postal, te recomendamos elegir páginas web con mucho tráfico, porque si no, no vas a generar suficientes impresiones. Para hacer una buena elección de páginas web, deberás seleccionar aquellos dominios que pueden resultar interesantes a tu público objetivo. Como ejemplo, vamos a seleccionar prensa generalista, prensa local y páginas que anuncien pisos y casas en venta o alquiler. Una vez hayamos seleccionado los dominios, vamos al último paso. Aquí es donde tienes que añadir los banners. Puedes subir tantos banners como quieras, solo tienes que pinchar en Subir Banner. Aquí aparecen las medidas y puedes diseñarlos con cualquier programa de diseño gráfico, como Photoshop. De sonear te ofrecemos un programa gratuito y muy sencillo para que los puedas diseñar tú mismo en dos minutos. Solo tienes que pinchar aquí. Una vez los tengas, los subes en este apartado. Y ya está. Solo tienes que darle a enviar, introducir tus datos y comenzar la campaña. Además, para cualquier duda, disponemos de un chat donde nos puedes preguntar y te ayudamos a mejorar tu campaña.